Soy Yair y estoy un poco nervioso porque es mi primer video. Las cosas que a mí me gustan son Minecraft, Roblox, los videojuegos, la escuela y las películas de terror, también lo paranormal. Tengo un amigo también que es un youtuber, empezó su primer canal, se llamaba Ángel Dudén y hace directos jugando Roblox, PUG y otros juegos. En mis videos voy a hablar sobre videojuegos, como Minecraft y Roblox. En Roblox juego desastre natural, donde ahí hay muchos desastres naturales. Ahí hay volcanes, terremotos, tsunamis y tornados. También juego mucho a un juego, no sé cómo se llama, pero es de esconderse en Roblox. Vas a un lugar gigante y tienes que esconderte. En mi próximo video voy a hablarles sobre Minecraft. Luego les hablaré sobre otros videojuegos. ¡Hasta la próxima, amigos!